Si ustedes me preguntan, o mis alumnos me preguntasen, ¿cuál es el país del futuro con esta perspectiva del litio? Ustedes mismos lo contestan. Es Bolivia, que incluso en forma respetuosa la denominé Bolitio, porque no quiero que sea Bolivia con B grande, Libia de B grande. Incluso mi artículo que mandé hoy para, yo escribo los domingos en la jornada, así le puse Bolivia, Bolitio o Bolivia, Bo, veo, Libia con B grande, recordando qué le pasó a, a, a Libia, con grandes recursos, gas, agua, reservas monetarias, la población diminuta y lo acabaron es decir hay que repetir a Dante de Alighieri la ruta al infierno está sembrada de buenas intenciones cuídense no caigan en la ingenuidad en la que han caído otros países y por eso no crean que fue gratuito el haber escogido Libia eh? no crean que fue gratuito entonces tiene esa para mí tiene esa disyuntiva, esa es mi muy humilde opinión. Bueno, ya dicho esto, esa es la famosa bipolaridad regional.